Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido, una vez más, al canal de Amenofis, el canal de todos nosotros. Hoy, un tema muy peculiar, el alfabeto, el significado de las letras. Algo que por muchos años se nos ha ocultado, eh, nunca hemos comprendido el verdadero significado de las letras. Por lo tanto, hoy te traigo un poco de claridad con respecto al significado de las palabras, ya que estamos en un momento muy especial. ¿Mm? Eh, vamos a analizar letra por letra, te voy a mostrar el significado y de esta manera vamos a poder ir comprendiendo el significado de las palabras mesa, casa, auto, mano, cocina, gato, perro, todas las palabras del mundo así sean en inglés o en el idioma que sean, salvo el, bueno, el chino, el japonés que ya tienen otros símbolos pero todo lo que tenga eh, las letras que nosotros conocemos, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, v, W, X, Y, Z. Hoy lo vamos a develar. Y se va a terminar el misterio, ya no va a haber más misterio. Y de alguna manera vamos a poder resolver varios misterios que nos tienen en una encrucijada en este momento. Uno de ellos, Jesús. Y no es el único. Vamos a develar muchos misterios más. En anteriores videos yo te mencioné que Jesús no existía. Y vos me decías, sí, la Biblia lo dice, está en la historia, descubrieron cosas y patapín y patapán. Yo no me refería a la existencia de un Mesías. Me refería a que Jesús no es una persona de carne y hueso. No existe como, como lo tienen en las iglesias colgado de una cruz. No existe como yo existo y como vos existís. Jesús es una palabra. Y vos me estarás puteando en este momento y ya seguro que, no sé, me revoliaste con un crucifijo y un chorro de agua bendita, pero yo te voy a decir que Jesús lo tengo en mi corazón. Jesús me acompaña todos los días y que Él me ha dicho que yo diga que Él no existe. Yo jamás hubiera dicho que Él no existe. ¿Mm? El tema es que nosotros ahora tenemos que desmontar algo que está equivocado porque bien sabemos que la verdad ha sido tergiversada. O sea, que están usando la verdad, pero con otros fines. Si vamos a ver la Iglesia están usando a Jesús, y mirá la gente que hay en la iglesia, qué me va a decir? ¿Que, ¿Que esa gente, Jesús, les hizo algo bien? Esa gente está enferma, es por eso que Jesús no existe, ese Jesús no existe. Yo ahora te vengo a mostrar cuál es el verdadero significado de Jesús. Quiero que pongas un poco de atención, quiero que dejes todo lo que pensás de lado, Quiero que puedas observar y escuchar este video sin criticar, porque realmente yo no vengo a crear confusión. Yo vengo a dar claridad. ¿Mm? Si yo no hiciera esto, seguiríamos diciendo Jesús, de la misma manera que lo vienen diciendo hace miles de años, dos mil años, y si seguirá sucediendo lo que ya sabes que viene sucediendo. ¿Mm? Pero bueno, a partir de este video, Jesús quizás pueda llegar a ser otra cosa en tu vida, y es por eso que lo hice. Por otro lado, eh, no solo vamos a desmontar el gran engaño que hay con respecto a Jesús en nuestras vidas, sino el gran engaño que hay con respecto a muchas cosas, y más ahora que se ha dado como un fenómeno, digamos. Una persona ha querido hacer lo mismo que yo hice, el mismo trabajo, y se mandó cualquiera. ¿Mm? Y como es el único, la gente no tuvo una referencia como para decir, ¿está bien o está equivocado? Y muchos lo empezaron a seguir. Muchos que hoy están equivocados, igual que la persona de la cual te hablo, que no te voy a dar el nombre, pero vos debes saber de quién te hablo. Es una persona que hace que vos en vez que, que digas, te mando un abrazo, decís, te mando con brazos. Que en vez que digas, hola amigo, decís hola conmigo, bueno, esa persona te hablo. Eh, esto no es una crítica hacia esa persona, simplemente estoy desmontando una equivocación que él tuvo en su trabajo, que bueno, no, no, no es criticable, simplemente él hizo un trabajo, se equivocó y no tuvo una referencia como para decir, estuve bien o estuve mal, y siguió para adelante. Pero... Se llevó un montón de gente con él y su equivocación. Hoy vamos a solucionar todo, te voy a decir que yo no estoy en contra de esta persona, simplemente vamos a aclarar cómo son las cosas verdaderamente. ¿Mm? Hoy te voy a regalar un alfabeto que inventé hace más o menos 10 años atrás, el cual, bueno, ahora lo estoy dando a conocer para que podamos entender y tener claridad acerca del origen de las palabras. Y que ya no nos confundamos más. Que ya no tengamos que seguir a nadie. Simplemente nos agarramos de esto y solucionamos todo. ¿Mm? Así que bueno, yo te voy a decir ahora de qué se trata el significado de las letras. Para que me puedas seguir. Te lo voy a hacer un poco rápido. Ya lo dibujé para que no tengas problema con el sonido del marcador. Y bueno, lo tengo acá en la pizarra mágica. ¿Mm? Vamos a la pizarra. Bueno, este es el alfabeto, este alfabeto que yo inventé hace 10 años nos dice que la A significa amplitud, que la B es un pulso en la amplitud, que la C toma una porción de ese pulso, que la D genera una repulsión, que la E emite la F con fuerza y luego la G gana la gradiente ganó una gradiente. esto que te voy a mostrar acá es como una historia donde de la nada salió una amplitud que luego pulsó, tomó una porción, luego repilió, luego emitió con fuerza y ganó, luego que ganó se detuvo antes de chocar, luego creó una sintonía que atrajo y dominó, luego llegó más allá y más allá aún luego multiplicó con potencia y minimizó luego se apegó luego salió alrededor y expulsó dio en el punto justo repitió subió la frecuencia y tocó la fuente la canalizó la receptó Resonó, logró el equilibrio y logró todos los equilibrios. De esta manera, nosotros podemos ver que no solo tenemos un alfabeto, sino tenemos la historia de la nada hasta que logró todos los equilibrios. Nosotros de esta manera podemos descifrar el significado de los nombres. Por ejemplo, Juan significa... Atrae la fuente de amplitud y minimiza. Atrae la fuente de amplitud y minimiza. Jesús, la palabra que estamos tratando de entender, ¿qué significa? Atrae la energía, sube la frecuencia de la fuente y sube la frecuencia. Ahora vamos a ponerlo más gráficamente para que podamos ver de qué se trata. Eh, perro. Perro. Expulsa la energía. Repite, repite lo que tiene alrededor. <risa> repite, repite, debe ser el ladrido a los que tiene alrededor. Gato. Gato gana la amplitud y toca lo que tiene alrededor, gallina, la gallina significa gana la amplitud llegando más allá y más allá aún de la sintonía y minimiza la amplitud. Por ejemplo, nosotros podemos eh, ver cuál es la diferencia entre Dios y el diablo. Dios significa repele la sintonía de lo que tiene alrededor y sube la frecuencia. En cambio, diablo significa repele la sintonía de la amplitud y pulsa llegando más allá de lo que tiene alrededor. ¿Mm? Esa sería la diferencia. Bueno, nosotros de esta manera podemos saber el significado de todas las palabras y por qué unas se escriben con S, por qué otras se les pone la Z, por qué otras van con X y así con todo. Con el tema de Jesús, si nosotros analizamos la palabra Jesús, vamos a ver dos cosas. Si nosotros queremos analizar primero que nada cualquier palabra, primero la tenemos que separar. ¿Mm? La tenemos que separar en sílabas para ver qué significa cada sílaba. Nos vamos a encontrar con que la primer sílaba es JE y como dijimos, atrae la energía. Cuando nosotros decimos atrae la energía, vamos a poner un punto donde las fuerzas van a terminar en un punto. Eso significa atrae la energía. ¿Qué pasa cuando un punto atrae la energía? Se le dice implosión. Implosión. Perdón por el ruido del marcador. Implosión. Quiere decir que G es una implosión. Cuando nosotros decimos G, estamos atrayendo la energía. Y luego tenemos que separar de la segunda sílaba el plural. ¿Mm? Nosotros tenemos atraer la energía, sube la frecuencia de la fuente, sube la frecuencia de la fuente. Esto es muy lindo porque, por ejemplo, la U es la fuente, tiene esta forma. ¿Mm? ¿Por qué la fuente tiene esta forma? Y esto es muy lindo. Cuando nosotros tenemos esta forma, como la de un dedal, podemos decir, to todas las figuras resuenan, ¿no? Pero esta en especial, lo que hace es... Hacer resonar el aire que tiene en su interior. ¿Mm? Este fenómeno está descrito por la física como cavidades resonantes. Creando un fenómeno, un efecto. Hace que el aire resuene en su interior y cree como un tipo de gradiente. Por eso se le dice fuente. Y no solo por esto, si nosotros lo hacemos un poquito más grande, por ejemplo así... ¿qué tenemos acá? un plato y si ponemos otro plato más pequeño y otro plato más pequeño ¿qué vamos a tener acá? una fuente de agua de las que nosotros vemos en las plazas ¿Mm? esto es la fuente o sea que por otro lado a nosotros la élite nos está poniendo las fuentes en las plazas de todos los lugares de todo el mundo y se llama fuente pero nosotros no podemos entender que es la fuente de energía cósmica ¿Mm? todos bueno ahora venimos a saber no no no todos que el agua cuando cae se sincroniza con la inercia y eso qué hace? Que la energía magnética del orgón suba mientras que el agua baja la energía sube es por eso que se llama fuente porque hace entrar la energía y es por eso mismo que la, las truchas cuando van a desobar pueden subir las cataratas de agua tan misteriosamente que nadie entiende nada pero es que suben por esta energía mientras que el agua baja esta energía que sube, la usa la trucha para subir. Ahora vamos a terminar de desglosar la palabra Jesús. Por un lado teníamos que G atrae la energía. Pero luego tenemos, sube la frecuencia de la fuente. Sube la frecuencia de la fuente. ¿Mm? Acá nosotros estamos subiendo la frecuencia de la fuente. Esto significaría su. Y S sube la frecuencia. Entonces, atrae la energía y sube la frecuencia. Nosotros estamos hablando de que algo atrae la energía y crea la fuente de alta energía. O sea, cuando le ponemos la S al final, estamos hablando como de una energía más etérica que eléctrica. Por lo tanto... La palabra Jesús crea un mecanismo cuántico de energía. Es un poco complicado para mí explicar estas cosas, pero como verás, ahí está todo. Ahí está el trabajo del significado de cada letra para que vos puedas entender de qué se trata esto. Cuando yo empecé a ver los trabajos de esta persona a la cual te hablo que dice con brazos y conmigo, me pasó algo muy, muy raro. No, muy raro. Quizás a vos también te pasó lo mismo. Por ejemplo, a mí me decían con brazos y me daba... ¿Qué me daba? Y después digo, ¿por qué me da asco? Viste, me puse a analizar y hasta que lo encontré, que el tipo, bueno, había diseñado una cosa y creía saber las cosas, bueno. Pero me puse a analizar, y si nos ponemos a analizar la palabra abrazo, abrazo significa sin brazos. ¿Mm? A es sin. Entonces me puse a pensar, el abrazo, ¿por qué sin brazo? Y sí, cuando nosotros nos damos un abrazo, es muy invasivo el abrazo. Te estoy encerrando con mis brazos. Pero justamente le pongo la A porque es sin brazos, es con el corazón. ¿Mm? Es por eso que la palabra abrazo significa sin brazos. Que el abrazo se da con el corazón y no con los brazos. Pero esta persona le puso con brazos, repulsivo, totalmente repulsivo e invasivo, con brazos. Es como decir todo lo contrario a lo que tenía que ser. Un abrazo es con el corazón, no con los brazos. Pero bueno, justamente, yo en un video anterior te hablé de que hoy por hoy las personas están todas tomadas por el hemisferio izquierdo. Y es por eso que yo hoy no quiero criticar al dueño del trabajo este que muchas veces pone desmontando a Babilón y lo único que está haciendo es tergiversando las cosas. Eh, lo mismo pasa con amigo. Amigo. Amigos, si nos ponemos a analizar, vamos a, acá al, al abecedario, A amplitud, nos dice A un lugar en la amplitud, porque el tema es que A puede ser sin, pero también es amplitud, amplitud que multiplica con potencia la sintonía y gana lo que tiene alrededor, amigo. Amigo significa. Vamos a analizar la palabra separando las sílabas. Amigo. A, mi, go. A. ¿A será de sin o de un lugar en la amplitud? ¿Mm? Mi es de yo. Quiere decir que el amigo es mío. Y go. Significa, gana lo que tiene alrededor. Porque es mi amigo. Yo gano cuando tengo un amigo. Hasta ahora, o sea, hasta acá lo podemos entender. Yo gano lo que tengo alrededor. Entonces, ¿este A es de sin? Si yo gano lo que tengo alrededor, ¿es de sin? No. Quiere decir que yo, si esto fuera sin, sería yo no gano lo que tengo alrededor. Sería sin amigo. Pero acá te dice amigo. Amigo significa que yo gano lo que tengo alrededor. Y la A significa amplitud. Quiere decir que un amigo puede estar en cualquier punto de la amplitud. De donde yo me encuentro. ¿Mm? Que el amigo puede estar en cualquier lado. Eso significa amigo. Pero esta persona pensando que A era de sin, le puso con, y ese fue su gran error. ¿Mm? Bueno, hay muchas cosas más que te voy a dejar a vos para que lo analices y para que puedas corregir el error de esta persona que cometió al analizar las palabras de manera incorrecta. ¿Cuál fue su error? Analizó las palabras desde su hemisferio izquierdo y se fue para cualquier lado. Todos sabemos que las palabras tienen poder. Es más, este trabajo, te voy a ser franco, este trabajo empezó cuando yo me encontraba en el monte donde tuve la tragedia del golpe y la lesión cerebral. En el monte un día dije Jesús... Vos me dijiste que la palabra tiene poder. ¿Dónde está el poder de la palabra? Porque, viste, eh, no es para dejarlo a menos, el tema de que nuestra palabra tenga poder. Es para analizarlo. ¿Cómo nosotros vamos a tener poder en la palabra? Y bueno, lo dejo ahí, no lo entiendo y lo dejo ahí. Yo por lo menos me puse a investigar. A... Bueno, y así empezó todo. Te, te soy franco, empezó por Jesús, o sea... Que este abecedario que hoy te estoy regalando, te lo está regalando Jesús. ¿Mm? Hace de cuenta que Jesús quiere que vos tengas el poder de la palabra. Bueno, es así como, como me puse a investigar y llegué a la conclusión de que la voz son ondas escalares. Ya cuando conocí a Tesla, pude como reunir todas las partes que me faltaban. Eh, vos en la Biblia encontrarás partes donde hacían sonar una trompeta y derribaban paredes. Entonces dije, bueno, con sonido podemos derribar una pared. Quiere decir que las ondas de sonido transportan energía. Luego conocí a Tesla y me di cuenta que a eso se le llama energía escalar. Que es, a través del sonido llevas energía. Entonces dije, sí, la palabra tiene un poder, pero para que la palabra tenga un poder, tiene que resonar, tiene que estar sincronizada con la constante universal. Es así que dije, bueno, entonces debe tener como un tono especial. Y se lo comenté a mi mamá, le dije, che, mamá, vos sabés que... No sé, se me ocurre que, que, que tiene que tener un tono especial la palabra, que, que no lo podés decir de cualquier manera. Y mi mamá me dijo, ¿vos sabés que yo una vez leí una cosa donde los antiguos eh, que practicaban el idioma latín, sánscrito, lo hacían delante de una vela. Y cuando el sánscrito estaba bien pronunciado, la vela, si mal no recuerdo, me dijo, se ponía opaca, cambiaba de, de tonalidad. Y ahí el iniciado se daba cuenta que la palabra estaba bien pronunciada. Entonces dije, ah, listo, el fuego de una vela es plasma y la energía escalar está directamente relacionada con el plasma. Entonces dije, bueno, sí, a practicar delante de una vela. Pero bueno, yo no tuve la paciencia para practicar delante de ninguna vela y me puse a pensar un poco más científicamente que dónde estaría el poder de esta palabra, en qué tonalidad, porque si estamos hablando de sonidos e intensidades, estamos hablando de tonalidades. Por un lado tenemos más fuerte, más despacio, pero por un lado tenemos notas. Entonces dije, bueno, a ver qué pasa. Y me puse a ver, eh, me puse a analizar más que nada el tema de cantar, ¿viste? Podemos romper una copa cantando. Y yo dije, bueno, ¿qué pasa, viste? Y llegué a la conclusión de que las notas séptimas son las que tienen más fuerza. Es más, si vas a cualquier libro, vas a leer que la séptima nota de la escala de Do es la que crea más tensión sobre la escala. Más tensión, eso es energía. Entonces dije, bueno, las palabras se pronuncian en séptimas, ¿no? Eso por un lado. Entonces, bueno, más o menos reuní ahí unos parámetros como para que podamos entender de qué se trata todo esto. Eh, con respecto a la palabra Jesús, hace muy pocos días tuve como un encuentro místico, le vamos a poner, donde me apareció una luz, una lucecita. Yo estaba meditando y apareció una lucecita. Y yo justo estaba meditando esto. Dije, Jesús... O sea, ¿qué es Jesús? Analicé la palabra, boom, le busqué por acá, y apareció esta lucecita y me dijo, yo soy Jesús. Y yo dije, ¿a qué te referís con eso? Y me dijo, Jesús es la palabra que genera luz. Y ahí dije, ¿y qué genera luz? Y me acordé del motor, que yo también estoy exponiendo en otros videos, que genera luz, luz subatómica. Entonces dije, ah, Jesús es mecánica cuántica para provocar una implosión y generar luz. Entonces dije, ah, o sea que Jesús es una herramienta, no es un ser humano. Es un nombre que genera una implosión, como habíamos visto, J.E. atrae la energía, y como vengo explicando, cuando atraemos la energía, choca y de luego estalla. ¿Y qué es lo que tira? Luz. Nosotros atraemos la energía magnética y sale la radiante en forma de luz. Entonces es así como pude comprender que, la, que decir la palabra Jesús crea una implosión. ¿Y dónde va a crear una implosión? Nosotros tenemos un cuerpo biológico que pensamos que tiene huesos, venas, carne, pero tiene ciertas condiciones que por ahí nosotros no hemos contemplado, pero las tiene. Por ejemplo, nosotros cuando decimos yo, decimos yo, ¿Por qué nos tocamos ahí cuando decimos yo? Nosotros no decimos yo, yo, decimos yo. Ahí, justo ahí, se encuentra el timo. Y en el timo se encuentra el átomo primogénito. ¿Se dice así? Yo le digo la partícula fundamental de aéter. O sea, que quiere decir que todos los seres humanos tenemos una partícula fundamental de aéter en el timo. Solo que la tenemos... Dormida, pasiva, ¿Mm? no, no, no está emitiendo energía, o bien está emitiendo solo la energía para que vivamos y para que podamos tener la carga bioeléctrica que tenemos. Si vos pones la pinza del tester en, no sé, en la masa de cualquier cosa, y con la pinza roja te medís en el ombligo, vas a encontrar que nosotros tenemos una carga bioeléctrica de más o menos entre 30 y 80 milivoltios ¿Mm? bastante o 300 milivoltios ahora no me acuerdo si es 30 o 300 pero en los libros de Wilhelm Reich lo vas a encontrar creo que es en la biopatía del cáncer que él habla de la corriente que nosotros tenemos que él la midió y quedaba no me acuerdo si es 30 o 300 pero que él de acuerdo a esa medición se dio cuenta cuando una persona estaba enferma porque esa corriente bajaba entonces fue ahí que comprendí que la palabra jesús hace que la partícula fundamental de aéter implote y luego explote generando un campo de energía escalar y cuando nosotros decimos un campo de energía escalar estamos hablando de mucha energía estamos hablando de esa energía que yo te estaba diciendo que derribó paredes en la antigüedad ¿Mm? Con la voz nosotros podemos hacer cualquier cosa, si te pones a verlo, lo, los tibetanos empiezan a hacer y levitan, ¿Mm? o sea que la voz tiene un poder muy grande. Entonces bueno, la palabra Jesús provoca una implosión en el timo que crea un campo cuántico en el ser humano creando el avatar. El avatar significa el avatar de Jesús. Pero no es Jesús solamente, es Jesús Cristo. Y Cristo, vamos a analizar qué significa. Toma una porción, repite la sintonía, sube la frecuencia, toca lo que tiene alrededor. Vamos a cortar en dos la palabra y nosotros tenemos por un lado Cris. Toma una porción... Repite la sintonía y sube la frecuencia. Toma una porción, repite la sintonía y sube la frecuencia. Pero llegué a la conclusión de que Jesús es la implosión y Cristo es eh, el avatar de, de Jesús sin el ego. Es nuestra energía crística. Eh, pero bueno, sí, la verdad, no no, no, no, te, no no te voy a envolver con cosas, lo vamos a analizar bien y en los comentarios quiero que me pongas tus análisis personales acerca de las palabras, porque esto es muy interesante. Y aparte de interesante, es nuestra libertad y de paso desmontamos todo, todo lo que está pasando con esta confusión que armó este tipo con, con brazos, sin brazos, conmigos y sinmigos. amigos ¿Mm? que ya te digo, yo le agradezco mucho a esta persona, no estoy en contra de él, me da mucha bronca lo que hizo, y más allá de, de lo que hizo también, no es buena persona, eh, no sé, te lo digo porque tratamos de, yo por lo menos traté de, de, de ir a un programa de él, a una de sus tertulias, y el tipo lo único que quería era hacerme mierda, y después me di cuenta, y, y a mí no me podés hacer mierda, yo tengo afasia, ¿viste? soy vulnerable, pero el tipo no vio ni mi afasia, pensó que yo era Amén Office, el dios de la serpiente. Bueno, oh, no sé, una locura, porque para él están todos parasitados. Y mirale la cara, mirale la cara, la, esto te lo digo de verdad, eh, mirale la cara, mirale esto, para abajo. Hola conmigo, allí conmigas. O sea, un tipo que te tira la sonrisa para abajo es mala onda. Y no me lo vas a poder negar. Así que bueno, eso. No quiero insultar a nadie, pero ese tipo tiene una cara de... De... de... Y no es y de reptil. Porque si no estoy entrando en la misma que él. Mala onda. Y con mala onda no llegamos a ningún lado. La boca emite ondas, ¿viste? Sonreí un poco, hijo de puta. O sea, si estás liberando el mundo, sonreí, boludo. O sea, yo no te puedo ver en tus videos porque... Hola, conmigo, y conmigas? O sea, porque pones la cara así, ¿viste? O sea, bueno. nada no quiero hablar de él. Así que bueno, querida amiga, querido amigo... Eh, nada, voy a cortar el video acá para que no se haga tan extenso. Mi interés era más que nada en que puedas alzarte con este alfabeto. Que lo hagas tuyo y que puedas desentrañar el misterio de todas las palabras. Y que bueno, abajo me pongas qué es lo que te parece de lo que te digo de la palabra Jesús. Porque tampoco lo vamos a dejar ahí cerrado como que yo tengo la razón. Vamos a tratar de llegar a todo esto. Y otra cosa... Con respecto a matar los reptilianos, eh, estuve viendo un video ahí donde decían que, bueno, vos decís Jesús y los reptilianos se ponen como locos, y si le decís Jesús muchas veces repetidamente se desmaterializan. Y bueno, pensé, pensé, pensé, y algo de cierto tiene, porque si nosotros al decir Jesús generamos un campo de energía magnética porque Jesús implota, es la energía contraria a los reptilianos, o sea que de alguna manera estamos creando nuestro avatar crístico y eso los destruye. ¿Mm? Así que bueno, eso te quería decir que hasta ahora parece que la mejor herramienta, el rayo de la muerte para los reptilianos, es la palabra Jesús, pero no Jesús el de la cruz. ¿Mm? Yo no estoy a favor de un tipo colgado todo sangrando, Jesús nosotros. Jesús es la disrupción subatómica de nuestra partícula fundamental de aéter en el timo. Cada vez que decimos Jesús, cuerpo energético, avatar, Cristo. Y obviamente Cristo significa sin ego. O sea que el poder no tiene, no va acompañado del ego. ¿Mm? Es como por eso mismo te piden una purificación del cuerpo, morir a la carne, como decía Pablo el apóstol. Una purificación del cuerpo, dejar el ego de lado, tomar el poder, tomar la palabra de Jesús como una mecánica cuántica y bueno, salir adelante en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quiere decir que el nombre tiene poder, no Jesús, en el nombre de Jesús. ¿No? Eso. Pero bueno, vamos a dejar este tema abierto porque la verdad que no quiero herir susceptibilidades. Creo que ya las herí con videos anteriores, pido disculpas. Y bueno, nada, te dejo un abrazo, abrazo, no un con brazo, y te espero en el próximo video. Un beso, chao.